Tras varios días de darle vueltas en la cabeza de Diego Coca, ¿quién sería el sacrificado? Fue Florian Tubán? Tigres anuncia la salida del francés. ¿Será esta la peor contratación en la historia del fútbol regiomontano? Vamos a platicar tema Florian Tobán. cómo llega Nico Ibáñez, el diente López. Nadie se ha dado cuenta, no lo está haciendo bien. Entre muchos otros temas más, quédense con nosotros en las pelotas, en, en la mesa. mesa. ¡Excelente, Lacho! Mi hermano Marito. Ahora sí, en este, pero, en este nuevo espacio en cuanto a día, lunes, sí, para poder sí, sí. tener todo el resumen de la semana. Pero pues, Tigres nos despertó y nos cachetadón, sacudió con la cachetada. Ahora, le pónganse a jalar, papá, nos dijo. Sí, fíjate que con muchas cosas muy interesantes, yo le digo a la gente, no se despeguen. Porque vamos a platicar de muchas cosas. Hoy me, pre me preguntaron, Rafa, uh -huh. va a ser creo un atrevimiento. Me dijeron, eh, ¿van a checar algo la NFL? sí. El, o sea, porque el tema está muy claro, claro. Dak Prescott, Prescott es muy mal mariscal de campo, y vamos a hablar de eso y de muchas cosas más también. Yo vengo en modo NFL, vengo en, en, modo, vengo en modo NFL, eh. traigo mi, mi sudadera de los Packers, así que si usted le va a los vaqueros de Dallas, ni se burle de mí que traigo eh, un suéter o una sudadera de los Green Bay Packers, porque nos eliminaron antes de que iniciaran los playoffs y... Usted nada más también se ilusionó y ya está donde mismo que nosotros, en la misma banca, en la misma butaca, viendo <risa> la NFL y los playoffs desde el televisor, porque la verdad, ni Aaron Rodgers, ni Doug Prescott, como dice Lacho, ni, no, ni a quién irle. No, ni a quién irle. La verdad hombre. que eh, ha sido un muy mal paso para, tanto para el equipo de Green Bay como para el equipo de los vaqueros de Dallas. Es lamentable lo que vimos de Doug Prescott. Platicábamos fuera del aire y te decía Ajá. que con el tiempo que hemos visto a diferentes atletas, no solamente de soccer y de americanos, sino beisbolistas, atletas este, de diferentes ramas, y te das cuenta a veces, hasta en el semblante, en su mirada, que si las cosas están bien o están mal, y creo que Dak Prescott le quedó muy grande a los vaqueros de Dallas este, a Dak Prescott. Fíjate, le quedaban 45 minutos para la última ofensiva, donde buscarían el touchdown, sí. y, y, y yo desde, desde que lo estaba viendo, incluso los, los Amigos que tengo que le van a los vaqueros de Dallas, que son muchos, decían, no, 45 segundos es muy poco tiempo para Dad Prescott. Y le digo, sí, pero imagínate que en vez de Dad Pre Prescott en los controles tuviera Tom Brady o el mismo Aaron Rodgers que sabemos que Mahomes. te saca jugadas. Mahomes. que te sacan jugadas en tres segundos. Es un, es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo y Dak Prescott se acabó el reloj en la primera oportunidad, dejó eh, corriendo, buscando a quién lanzarle la pelota y terminó comiéndose como veintitantos segundos. Mira, el muchacho de San Francisco, Purdy, uh -huh. es, él es novato, novato. Fue la última selección del draft. Sí, del draft. La bueno, última, Mister Irrelevante. Y el muchacho está haciendo infinitamente mejor las cosas que lo que ha hecho Doug Prescott. Lo que tiene Dak Prescott es que es un tipo que fue elusivo en algún momento en colegial, pero además creo que lo agrandaron mucho y lo compraron. En su primer temporada. Exactamente. Porque tuvo buenos partidos, partidos de, de temporada regular donde no hay tanta presión, pero ya lo vimos que bajo presión se hace chiquito. Sí, no, no. Se hace chiquito. Y, y lamentablemente para él... Eh, el no tener esa dureza mental y no tener las herramientas, tristemente nos hemos dado cuenta uh -huh. hoy que no tiene las herramientas para sacar adelante los compromisos y la presión, ahí es donde yo creo que Doug Prescott, incluso yo te voy a decir algo, yo creo que la, la directiva o la gerencia general de, de los vaqueros de Dallas tiene que estar pensando muy seriamente si van a continuar con Doug Prescott. Yo ya escuché por ahí a un par de especialistas que dicen que esto puede ser probable que ya no esté Dak Prescott con el equipo de los vaqueros de Dallas. Pues es que he leído también a muchos especialistas, incluso los aficionados dicen, mientras Prescott siga en vaqueros, no hay posibilidades de ser campeón. O sea, ya están muy decepcionados, muy desilusionados, y incluso muchos ponen definitivamente los vaqueros de Dallas es el cruz azul de la NFL. O sea, <risa> la lamentable. neta, la neta. O sea, ya tienen que 27 años sin Son, un campeonato, sí, sin sí. ganar un Super Bowl, y... Inician muy bien, tienen una temporada bastante buena, fase regular, ilusionan a los aficionados y después es lo mismo, eliminados. Sí. Además, es una franquicia de las que más ha invertido dinero dentro de la NFL, contratando a grandes jugadores o a los que ellos han creído que han sido buenos jugadores, porque aquí el tema también no es solamente del head coach, sino de los escauteadores, de uh -huh. jugadores, que están checando quién sí y quién no debe estar en las filas de un equipo que le ha invertido tanto, tanto dinero. A, a, a su equipo para poder ser campeón y poder ganar el Super Bowl. Sí, quedan ya los partidos para jugarse el domingo, finales de, de conferencia. Okay. Eh, el equipo de las Águilas de Filadelfia frente a San Francisco. ¿Quién es tu favorito ahí? Uh, Filadelfia, Jalen Hurts es un gran mariscal de campo. Es un tipo que es poderoso, es fuerte, que va de frente, uh -huh. no tiene miedo a chocar. Aparte, pues, tiene una carrocería espectacular. Yo creo que Puede ser que la, eh, Filadelfia pueda, pueda llevarse al equipo de San Francisco. En San Francisco hay cosas importantes en el juego del día de ayer. Y es que también la, eh, la, la diosa Fortuna estuvo de su lado. Ajá. Porque hay muchas jugadas en donde hubo mucha fortuna por parte del equipo de San Francisco. Sin embargo, creo que el, el, el, la defensa de, del equipo de Filadelfia también es fuerte, es dura. Y si empieza a castigar al mariscal de campo joven... Que tiene San Francisco, por ahí puede ser el camino para dejarlos de lado. Yo creo que ese es el, el, el punto débil, que no lo, ha, no lo ha sido hasta el momento, pero ya en una situación de una final, de Debido estar muerte, en la antesala, sí. a, de vida o muerte, estar en la antesala del Super Bowl, yo creo que le puede llegar a, a pesar al mariscal de campo de San Francisco, no? pero yo veo en, en sí, en todo el conjunto, ofensiva, defensiva, veo muy fuerte a San Francisco y también con lo que mencionas, esa dosis de fortuna que lo ha venido acompañando incluso desde la fase regular, claro que pues no cualquiera tiene la suerte de su lado. Ahora, siempre. tiene grandes jugadores, tiene playmakers, que, que, que eso Ajá. es importante siempre para poder avanzar y para poder completar el objetivo de, de estar en la antesala del Super Bowl. Eh, hablar de, de los jugadores que tiene alrededor eh, Purdy, el mariscal de campo de San Francisco, es importantísimo. Lo que hemos visto tiene jugadores que son espectaculares y que eso puede ser un factor importante. Domingo 2 de la tarde, el partido de Filadelfia contra San Francisco y el otro encuentro, domingo 5:30, jefes de Kansas City frente a los Bengalíes de Cincinnati. Para ahí, para este partido, ¿cuál es tu favorito? Uf, eh, Yo creo que ganan los Bengalíes. Veo, Otra vez, llegan al, al... ¿Sabes qué? Veo muy firme al equipo completo. Como que no le movieron tanto. Uh -huh. Lo han trabajado muy bien. De hecho, la temporada que han hecho es espectacular. Es una temporada muy bien llevada, con, con una cantidad de triunfos impactante, pero sobre todo con la forma en que ha ganado y ha superado a sus rivales. Porque ha superado a rivales que son importantes dentro, obviamente, de, de la zona en donde se encuentran y ha logrado pasar por encima. Este equipo ya sabe lo que es vivir el nervio Sí. Eh, de, de, estas, de estas instancias y creo que esa también es una ventaja muy importante. Y Joe Burrow que trae un nivel impresionante, Otro nivel. lo mantiene sigue manteniendo el nivel y la buena noticia para los jefes es que ya se acaba de anunciar hace algunos instantes que, que su mariscal de campo va a estar disponible, eh, en Mahomes es una pieza fundamental en todo el esquema del equipo de los jefes de Kansas City y esa es una buena noticia porque se hablaba de que muy probablemente no pudiera estar, incluso salió molesto porque lo, lo sacaron y después él quería seguir en el emparrillado y lo ponían en duda y él decía, es que yo voy a estar en la final eh, de conferencia, a mí no me importa si me de trueno en ese momento, pero es, es de esos tipos que no se quieren perder un solo instante de los partidos. Y se entiende. Con porque, aparte es, porque aparte es un líder uh -huh. Y hay una cosa que es bien importante Que tenemos que tomar en cuenta por parte de Kansas Kansas es un equipo que Sobre todo cuando va a ofender en, en, en el lado de la ofensiva Es complicado si no está él Porque todo el sistema Está diseñado específicamente Para él, no para otro mariscal de campo No para uno que se parezca No para uno que esté muy sí. cerca de lo que él hace Sino es, es, un, es un sistema Hecho 100% para, para, para él y eso es lo que yo creo que él también sabe perfectamente que él por eso tiene que estar. Ahora, es un muchacho que te saca de la chistera cualquier cosa. O sea, sí. saca una pelota de atrás, lo recibe, también sale y tiene la pelota, vaya, corre. La de corre manera solo, De ¿sí? manera espectacular. Entonces, ese es uno de los puntos interesantes. Vamos a tener, obviamente, en esta, en esta etapa, a mariscales de campo que corren y corren bastante bien, que son fuertes y poderosos. Uno que es muy elusivo, como, como lo decíamos con Mahomes, pero, por ejemplo, lo de Jalen Hurts es un mariscal de campo, como platicábamos hace unos momentos, que, que, que es un tráiler, un tráiler de frente sí, sí, sí, este, sí. Y sin frenos. Entonces, es un chavo que no, no le tiene miedo. Regresó muy bien de la lesión que tuvo, se encuentra al 100% y creo que va a ser complicado. Va a estar, van a estar buenos. Entonces, para ti, el Super Bowl va a ser eh, Filadelfia contra Bengalís de Cincinnati. Sí, señor. Para mí, lo más por darte la contra, va a ser San Francisco contra jefes de Kansas City. Tengo, te, tengo dudas todavía del mariscal de campo de San Francisco. Y, y, y para, para llegar a esas alturas, no, no debes estar supeditado a un chavo que tienes que ir cuidando y empujando. Pero imagínate. La historia, imagínate la historia. Ah, no, güey. ¿eh? No, bueno, que te, te, te digo Híjole. que es lo primero que pasaría si él gana el Super Bowl. ¿Qué pasaría? Es que va a ser el nuevo Montana, el nuevo este. Lo van a alzar claro, mucho, dices. Claro, claro. Pues ojalá que el muchacho mantenga los pies en la tierra si es que llega al Super Bowl, aunque lo pierda. Llegando al Super Bowl ya es una historia digna para poder incluso llevarla a la pantalla grande o, o, o que él claro. haga algún libro o algo. Es que a, a lo mejor muchos que nos están viendo no entienden tanto de, de NFL o no sí. entendemos tanto de NFL, porque eh, nos especializamos más en el fútbol y el programa, el programa está más diseñado hacia, hacia el fútbol, fútbol, soccer. soccer. Pero, por ejemplo, eh, diciéndoles lo que pasó con este muchacho, en el draft de los colegiales, uh -huh. pues vas eligiendo la selección 1, selección 2, 3, 4. Él fue el 262. Porque no había más números. Fue el último. Sí, fue el último. El último. Hubo 261 jugadores que fueron elegidos antes que él. Todos los especialistas declararon. San Francisco está cometiendo un atrevimiento que puede llegar a pegarle durísimo. El muchacho lo ha hecho muy bien. Pero... La suerte lo acompañó, Lacho. También sí. no es no es que, que el, el coach del equipo haya dicho, lo voy a meter a jugar. No le quedó de otra. O sea, sí, seleccionan la... sus dos sus mariscales, dos de, mariscales campo. de campo, sus dos coreback estelares, y no le quedó de otra más que meter. No era la elección 262. Y en la NFL, no sé si esté bien o mal, pero ya es una tradición que al último que eligen, le dan su jersey que dice: viene el número de. de, de, de, de que el, fue elegido. Fue el seleccionado. Ajá, sí. el 262 y dice Mr. Irrelevant, señor irrelevante. Y obviamente lo festeja el elegido porque, aunque fue el último elegido, hay muchos que ni siquiera fueron elegidos. No, y aparte. Pues, a, a, ¿Verdad? A ver. Entonces lo festejas tú, tú porque ser, ya estoy en la, en la NFL. después del draft el irrelevante, pero ya aganchaste un contrato, güey. Claro, ya, ya estoy es, en la NFL. Y es un contratote, güey. Y tiene. muy buen contrato. Sí, y tienes de dos. Te agüitas porque fuiste el último elegido. Porque me imagino que si jugaste cascarita en el barrio, alguna vez te tocó de que hacías el pelo a pelo a tijera y armabas el equipo y empezaban a elegir. Y a veces te tocaba que fueras el último, güey. ¿Sí? A, a mí no, porque yo era una reata para jugar fútbol. ¡Oy, no! <risa> Siempre era... Me dicen, tú hazla sí. para que tú escojas porque eres de los mejores. No, hay que decir, no, hay que ir a la Rafa, pero... ¿Y qué pasó, Rafa, con el tiempo? No, es que La, la rodilla. rodilla, sí, la rodilla, la rodilla. Y entonces... Siempre se, se sentía feito escoger al, o que se quedara el último. Claro. Que nadie lo quería. No, pues, que se rife el gol. <risa> ¿Te acuerdas sí, que, sí, sí, que se sí. rife el gol? Y se siente feíto y luego todavía te dan, en la NFL todavía te dan el de Mr. Irrelevant, el jersey Mr. Claro, Irrelevant. Claro. Entonces tienes de dos, o aguitarte, ah, o decir, sí. ¿sabes qué? Voy a demostrar que no soy... Irrelevante. ¿no? Irrelevante. Claro, y claro. ahora lo está demostrando. Sí, el lo está callback. haciendo muy bien. No tomó todas sus decisiones de manera correcta. Pero por, por su fortuna tiene wow. un equipo que lo está rojando. Tiene una defensa espectacular. La defensa es muy buena. Y tiene jugadores en el perímetro también que son unos monstruos. Pues ahí el tema de la, de la NFL. Esperar los partidos el próximo domingo, los dos, a las 2 y a las 5.30. Sí, señores. Ahí vamos a conocer, después del partido de Bengalís contra Jefes, cuál va a ser el Super Bowl. Imperdibles. No, definitivamente. Imperdibles. De verdad, si no se ha dado la oportunidad de ver NFL, hágalo este domingo. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. Vale mucho la pena, es un fiestón, el Super Bowl, vale mucho la pena. Y vámonos con la pregunta que hicimos al inicio del programa, Lacho. Te la hago a ti. A Me ver, vale. quiero conocer tu punto de vista. Dele. ¿Es Florian tuba o Taubín, o Tubar, o como le quieras llamar, o, o, play, play. o Champion Dumont, como le pusieron todo el mundo que le aventaron confetis y demás? Ajá. ¿La peor contratación en la historia del fútbol regiomontano, el mayor fiasco que se ha llevado del fútbol regiomontano, ¿Sí o no? Por la cuestión económica, sí. Y la expectativa. Y la expectativa. Porque digo, me acuerdo de los Carazas y de los de todo. Ay, sí, pero llegaban. En el fútbol regio. Sí, sí, a sí, pura, no. pura petardo. Sí, puro. ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pura basofia, güey. Pero lamentable, de verdad. Fueron historias de miedo en el fútbol regiomontano uh -huh. con jugadores que te los vendían como espectaculares. Estos van a levantar, te van a llevar. Y puro. pescadito, no, ¿no? Entonces. Pero, pero sí creo que es un fracaso muy grande para la directiva de Tigres. No solamente para Florian, sino para la directiva de Tigres. Y, y yo siempre lo he dicho, y perdón, qué guapo, desde chiquito me decía, no tienes filtros, cabrón. Y, y pues no. Y, la cosa, y las cosas como son. El tema de Florian Tobán va mucho más allá de la contratación de un jugador. A ver. El tema de Florian Tobán tiene que ver... Con nuevas manos que se metieron a la directiva de Tigres, yo no sé cómo fue que los, les permitieron que se metieran, pero así como la humedad, güey. Se fueron metiendo, metiendo hasta que ya estaban adentro. Tú te tú sabes quién trajo a Tobán? Sí, Doener, ¿no? Mauricio Duener. ¿Qué sabe de fútbol, Mauricio Duener? No, lo suyo, lo fuerte son los negocios. ¿Qué negocios, güey? No, tampoco, bueno, o sea, yo. yo más que, que el fútbol. Nada más. Pero qué ha hecho del fútbol. Mira, ¿se, se va a ir muy feo esto, si, si no, pues uh -huh. me le ponen pi, pero eh, Tigres hoy en su directiva ha sido prostituida, güey. ¿Por qué? Porque todos meten la mano, güey. Y nadie mete nada que sea efectivo y que sea de, de, de, de, de, de, de prosperidad, de crecimiento, de. Nadie. Uh -huh. Pero todos han metido. Oye, tú ves la presentación de Florian Tobán cuando llega. ¿Quién estaba sentado ahí al ladito? Duener. Sí. ¿Por qué? Era. Era en el momento de la transición de directivas. Pero porque él... Y asumió, asumió, pues él asumió y dijo, pues... yo... Ahorita está aquí la fractura de una directiva y otra, en ese espacio se yo. Si la gente está de acuerdo conmigo, qué bien, y si no, ok, lo platicamos, pero ahí te va. Fíjate nada más. Fracaso con lo de Tobán. Esa estotidita de Duaner, es para que lo eches. No lo van a echar. No lo van a echar. Yo voy a diferir un poco de ti. Te escucho y ahorita... Ahorita doy mi punto de vista. Tiene parte, o sea, de lo de Tobán Él es parte de ese fracaso uh -huh. Porque es un fracaso uh -huh. Luego, él fue el que andaba vendiendo El estadio de Tires, güey No es, andaba haciendo la, un Twitter total, un, Totalmente un estadio, sí, sí. Era en el estadio nuevo hasta el cansancio sí. Hizo todo lo posible cuando llegó Tobán Para sentarse a un lado y, y todo el tema de él Que se sintió orgulloso fue ah, Me senté con él Yo lo traje y aparte lo presenté en francés Sí, pues era para, para... Sí me explico, pero qué es, es yo Algo que tiene que entender el señor Duener Ahora que salga y, y diga lo mismo Yo me equivoqué ¿o? Claro, número uno, y tiene que decir Fracasé Bueno, y fracasamos, con todos los que convenció uh -huh. con, con su teoría Pero tiene que decirlo ¿Por qué? Porque esto, con todo y que hicieron Un buen arreglo Que no es un buen arreglo, por. Por todo lo que le puedan haber quitado al contrato del dinero que le deben o le debían, uh -huh. según el arreglo, a Tobán, es un dineral, Rafa. Es un dineral. Muchísimo. Eh, o sea, bueno, sí, totalmente. No se, a, no se lo diste a André. O sea, no se lo diste a Guiñac, güey. A al mejor de todos los tiempos. ¿Me explico? Sí. Ese es mi punto. ¿Por qué permiten que la directiva de Tigres, en esa directiva, todos metan la mano? No van a salir no sé de si, si todavía, si ya siguen permitiéndolo, o ya que ahora sí asumió eh, al 100% Sancho, que lo tenían en otro puesto, y ahora ya lo ponen más en el tema de las contrataciones y todo esto, uh -huh. y al eh, presidente actual, Culebro. Culebro, si ya, ahora sí ya no dejen meter mano a alguien más. Es que, yo por ejemplo, yo le diría al señor Culebro, ¿tú permites que metan las manos los demás...? Y todas las equivocaciones de las demás son culpa tuya. Son culpa Así tuya, ser, Culebro. ¿no? Claro, son culpa de Mauricio Culebro por permitir que haya gente que no le entiende metiendo no, las manos por ser, donde por no ser, Por ser la imagen de la directiva, o sea, por ser la, la cabeza de la directiva. No, y porque... Te... No tentativamente, porque para nosotros oficialmente el que manda es él. Exacto, por eso te digo, pues, O sea, si hay una equivocación en contrataciones, la culpa es de él, es de él. aunque él no haya tomado 100%. la decisión, porque claro. para todos él es el, el, el de las decisiones. Pero los problemas que ha tenido Culebro tienen que ver porque mucha gente mete las manos. Yo creo que lo que tendría que hacer Culebro, que es el presidente actual de Tigres, uh -huh. no deportivo, no, no, es el presidente de Tigres, sí. él tiene que llegar y decir, ¿saben qué, señores? Aquí las decisiones las tomo yo. Oye, pero es que mira que. No. Y el señor Duaner, encantadísimo, somos cuates, comemos cuando tú quieras y listo. Pero de ahí para adelante, tienes que hacerte responsable de las decisiones que tú tomas. Y yo no sé si todas las toma libremente Culebro. A mí hay gente que me dice que sí, la misma persona que creo que ya te, te ha platicado que sí. Uh -huh. este, y que yo no, ahí sí yo, ahí sí no voy a hablar porque lo quiero mucho y lo, lo respeto mucho. Pero, pero, esa es la realidad, Rafa. Mira, ahí te va. De, ahora, yo, mi, mi punto de vista, donde te digo que voy a discrepar un poco con, Dale. con tu comentario. Dale. Para mí no es tan error el haber uh -huh. traído a Florian Tuba. Si llegó a estar en la selección, algo trae el jugador. ¿Cuánto tiempo jugó, Rafa? Un minuto, no, no, yo no te hablo, yo no te hablo de ¿No que, jugó en la selección? No, pero estuvo en la selección. Ah, no, lo llevaron. Pero algo tiene que tener para por lo menos ser considerado. Sí, tiene un gran la amigo apuesta... que se llama André Pierre Guignard. <risas> Pero Guignac no fue al Mundial. Pero lo recomiendo en todos lados. Y fue a los Juegos Olímpicos. O sea, a mí me parece que la apuesta era interesante. Es pero como, terminó, por ejemplo... Pero terminó siendo mala. Es como, por ejemplo... Yo, eh, vamos a suponer. Ajá. A ti te, eh, te hablan... Tra, estás estás de, trabajando, eres locutor también en, en ABC. Sí. Y te dicen, oye, pues recomiéndame a alguien. Y dices, ah, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a Rafa. Wey. Ya tiene tanto tiempo en los medios. El vato ha cubierto esto, esto, esto. esto. Ah, tráetelo, órale, güey. Y yo voy, y allá, y... Ay, qué pinche hueva, güey. No, pues no me pone a poner a jalar, güey. Pues acabo aquí, no me exigen, güey. Aquí me dicen que estoy jalando con madre y, y no estoy haciendo nada. Te lo digo porque la gente lo oracionaba, sí, sí, lo aplaudía. Sí. Y hasta todo. van a haber dicho, a la madre, pues güey. ¿Qué hice, güey? ¿Qué <risa> hice? O sea, güey. voy llegando, me recibieron dos mil personas en el aeropuerto y todavía ni toco el balón. En la presentación hice tres dominadas, se me cayó la pelota y entro al primer partido a jugar mis primeros minutos con Tigres y la gente me ovaciona y veo a. De locura. A, a gente que es eh, el líder de opinión en redes sociales que. Du de Dumont! Y al otro, el MVP de Tigres. Y dice. Hola oh, madre, pues aquí soy rey sin hacer nada. Pues me vale madre. Y cuando quiere ponerse a jugar, se lesiona. Y la madre. Entonces, eh, te la volteo. ¿Tú me recomiendas allá? Y termino yo por no jugar, eh, no hacer nada, me tiro a la maca. Cuando quiero doy una, dos, tres buenas notas, de repente no hago nada. O sea, tu apuesta era, puta, güey, Rafa, te recomendé, güey, porque eres bueno. Claro. Wey, y ya, a ti te valió madre, tú y, me hiciste quedar mal y, a mí, güey. ¿Y wey. qué pasa? ¿Pasa lo que tú lo que volvió a hacer André? ¿Qué hizo André? Bueno, si va y dice, nada más, por favor, que salga bien. Ah, chingo. Ah, bueno, ahí, por ejemplo, yo le, le, le, le criticaría más a Guiñac que al mismo Doener, que a Culebro o Toño Sancho. ¿Por qué? Porque Guiñac ya le trajeron a Colo y, Jack y valió madre. Sí. Le trajeron a, a Delord y tampoco se movió para nada. Y ahora este, pero ¿no, lo, sé? Que, lo que está peor es que trajeron a todos esos que aquí fracasaron y en Europa regresaron y se hicieron estrellas, güey. <risa> todos. O sea, todos, la todos plaza? Pues tal vez, güey. Bueno, sea. sí puede ser un tanto en la plaza porque aquí, si vamos hablando de tires y rayados, Ajá. En los dos, cobijamos a los equipos bien cañón más, más la afición de Tigre. Y, y se justifica mucho, sí, de acuerdo. Y se justifica y mucho. Y siento que le hacen daño. Ellos creen, somos incomparables porque apoyamos a las buenas y a las malas. Y ellos creen que, que le hacen bien al equipo. Yo siento que a veces le pueden hacer mal. Tanto apapacho, tanto arropamiento. Por ejemplo, ahorita, si fuera este el caso de que Florian, así como tal, enrayados, uh -huh. ¿no crees que la afición le hubiera estado cayendo encima? sí. Porque la afición de rayados es más de... No, si a Funes Mori we, con 140 y tantos goles le siguen tirando y lo abucharon el juego antepasado. Sí, sí, sí. Y, y con 140 y tantos goles. Y a Florian le aplauden y luego leo en redes sociales de que pero le metiste gol a rayados, así que que te vaya muy bien. Con eso me hiciste feliz y desquitaste <risa> lo que cobraste. O sea, no. Es que, es, que, es que también, tristemente, lo tengo que decir, lo digo con todo respeto y, y no voy a sacar nombres, pero hoy también los medios de comunicación en la localidad eh, muy tristemente tenemos que decirlo uh -huh. este son report fans horrible son, o sea les regalan una gorra güey del equipo y un jersey oficial no, horrible, horrible, y bueno cabrón vuelan horrible. ¿Y, y, y ¿Sabes qué es lo, lo más triste de todo? Para que te interrumpa. Sí. Le regalan una gorra o un jersey. No, güey, ni siquiera le regalan pues nada. A... Ni, ni en la nómina están. Antes cuando estaba el, el, el Don Robert que decía, no, es que lo tenía en la nómina. Bueno, pues el viejo perdido cobraba, güey. esto ni siquiera cobran un peso y se pone en la playera y la matraca. Sí. Y, y, no, güey. Es peor, Es, es wey, realmente, peor, es, es realmente triste. Pero retomando el tema de Tobán, lo de Tobán sí es, es un fracaso muy grande. Muy grande es, o sea, es un foco de alerta en el tema de Tigres, de cómo están pasando las cosas, y deben de ser muy inteligentes en ello. ¿Por qué? Porque dejaron pasar muchas líneas que eran importantes que ellos tenían que aprender, porque ellos eran una directiva chilanga, uh -huh. que no conocían, porque venir a visitar en un partido con el América, el estadio universitario, o a los Rayados, y este, en el estadio de BBVA, o cosas de esas, eso no es conocer la plaza. La plaza del fútbol regiomontano es muy especial y es diferente, y no es por mamonear, güey, es una realidad, vemos el fútbol sí, diferente, realidad. lo vivimos de una forma diferente, y, y, y ellos no han entendido esa parte, por eso muchas directivas que han llegado al fútbol regiomontano han fracasado, Tigres hubo un momento en donde compró a todos los técnicos de moda, güey al Tolo, que todo lo Trejo. que tocaba lo hacía oro, a Trejo, que recién, todavía no terminaba de festejar el título. Y ya estaba y, lo contratado, sí, y todo ese tipo de cosas. Es una plaza diferente, muy diferente. Allá en la Ciudad de México, si su equipo no está bien, lo madrán y ya, güey, uh -huh. se olvidan. Pero acá no. Y entonces creo que Mauricio Culebro, que me parece que es un buen directivo, pero puede ser mucho mejor si él toma en cuenta este tipo de cosas entiende la plaza. No es, no es Ciudad de México, güey. No es el América. No es Pumas. No. Son dos equipos que son muy, muy particulares y personalizados en dos aficiones. ¿No? Fíjate, yo, yo, ahorita que tocas a Mauricio Culebro y voy a meter a Diego Coca, uh -huh. aplaudo la decisión porque no era fácil traerse a otro extranjero para soltar a Floriano. O sea, Sí. Está cabrón, o sea, si tú, si tú gastaste tanto en un jugador y le vas a rescindir el contrato multimillonario, o sea, está cañón sí. decir, voy a traer a Nico Ibáñez y pues ni modo, o sea, trataron, a fin de cuentas ellos están, pesan, están pensando en mejorar la plantilla, están mejorando eh, la, las plazas de extranjero aún y cuando te llames Florian tú, eh, aún y cuando fuiste campeón del mundo y demás, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, eh, ahí tomaron, se los amarraron y uh -huh. Dijeron, vamos a quedar como tontos nosotros mismos porque le pagamos una lana a este. Pero pues si no funcionó. No funcionó. Oh, va, Ay, ver, va, no funcionaste. El, el, mira el... los números, Lacho. A ver, 38 partidos. Uh -huh. No tenemos ahí la, la pizarra, sino aquí te los manejo. 38 partidos, 2,063 minutos jugados. Uh -huh. Ahí está, mira. 8 goles, 5 asistencias, 21 eh, veces salió de cambio... 15 veces entró a cambio y aquí está lo más increíble de todo. Dos partidos completos. Solamente Lamentable. dos veces inició y terminó el partido. Lamentable. Mira, eh, tomando la línea de, de, del presidente, que, uh -huh. es, que es Mauricio Culebro, yo no creo que, que esto sea una equivocación fuerte de Mauricio. Yo creo que el intento que tuvo Culebro al llegar a la plaza fue necesito hacer algo de peso para que la gente esté contenta. Yo, yo no lo veo tan mal esa parte. Las formas tal vez no fueron las mejores. El intento es bueno, el resultado no lo fue. Uh -huh. Al final de cuentas, eh, ellos quisieron eh, hacer mucho ruido con una contratación que venía a borrar, que eso creo, creo, creo que fue otro error muy grande, borrar todo lo que había pasado en Tigres. ¿Por qué? Porque hay mucho peso ahí en ese pasado. En ese pasado hay una década dorada. Que la sí. ganó Tigres. En ese pasado hay una Libertadores espectacular que hizo el equipo de Tigres. En ese pasado hay mucha historia difícil de igualar. Por eso tienen que darle carpetazo a eso. Eso es pasado, güey. Porque si siguen pensando en aquello, los mismos aficionados si siguen pensando en aquello, cualquier cosa que hagan, por ejemplo, lo, a mí lo, el trabajo de Miguel Herrera... Me pareció bueno, la Lacho. Dos torneos seguiditos de 30 o más puntos. Dos, dos campeonatos de goleo individual. Sí. O sea, el trabajo de Miguel Herra fue bueno, pero te volteas al pasado y dices, es que Tuca ganaba cada año un título. Y es que... Esto... Bueno, no, güey. pero, ya. El, pero, pero ese, Next, el resultado de eso sí es un error muy grande de la directiva. Porque la directiva cedió a lo que pedía el jugador. Sí, o sea... le. Te demostró que el jugador está por encima del entrenador. Exactamente. Y no debe ser así. Y eso no debe ser así. Y es un error muy grande. Lo pongo sobre la mesa y ojalá que lo, uh -huh. esto lo vea Mauricio, porque me parece que es un muy buen muchacho y es alguien que quiere prosperar. ¿Por porque él lo mencionó alguna vez, que para él era un crecimiento, era una institución como Tigres. Ok, qué bueno. Pero tiene que tomar decisiones correctas sí. y mucho más tropicalizadas a nuestro fútbol regiomontano porque aquí es donde uh -huh. estás dirigiendo. Sí, ya no, no está en la Ciudad de México. No en Ciudad de México, estás dirigiendo aquí y es un ambiente completamente diferente. Sí. Y ya para despedir, Lacho, sí, lo de Funes Mori, que podrá ser este el torneo donde por fin consiga un título de goleo. Ojalá que sí. Ojalá que anda, sí. Anda fino. Sí. Y no solamente lo digo por los goles sino también por, por el fútbol que está mostrando. En el partido pasado hay una pantalla que hace bastante buena para que Ber Berterame meta el gol, se sí. la deja pasar, sabe dónde están sus compañeros, se está entendiendo bien con el tridente de Berterame, Aguirre y Funemori, que lo decías tú fuera del aire, a ver si después no vienen los celos de que este está metiendo más goles sí. y a mí por qué me saca del área y me pone a, a, sí. a, a, a pelear más balones para dárselos a Funemori, por qué no lo hace al revés y la madre, eso lo tendrá que trabajar Bucetich. Y, y, pero creo que es un técnico que sabe manejar ese tipo de cosas. Ahí lo Abuse, tú lo conoces. Pregúntale a sí. Chupete, güey. Sí, no. A Buse. Y a Aldo y a Osvaldito cuando se le quisieron no. poner por no, encima. La, la historia la historia de Chupete, donde se puso bien. Allá en eso. Toluca. Dijo, no, está bien, no hay problema. Nomás que, pues, entonces aquí ya tú ya no. Gracias, bye. Sí, allá en Toluca con Osvaldito y con oh, Chupete que en el vestidor <risa> se puso <risa> sabrosa sí, la cómo cosa. No. después la platicamos. Esa, esa, ¿no? esa está buena para platicarla eh. después. Pero sí hay que estar al pendiente. Yo creo que vienen cosas bien interesantes deportivamente hablando. En el fútbol, soccer, creo que de los dos equipos locales, exigencia al máximo, uno por consistencia, lo de Monterrey es espectacular y creo que se han hallado, yo no pensé de inicio que tres de la, centros delanteros al mismo tiempo estuvieran en una misma alineación y que funcionara bien y está funcionando. Sí, porque lo está poniendo en otras funciones, bien. Deja de centro delantero Funes Mori y a Aguirre de me los pone a hacer más otras cosas. Exactamente. ¿no? Vámonos. Vámonos. Ya no Vámonos. Vas. Las pelotas ya las pusimos en la mesa. Sí. Despedir y Las pues, pelotas las pusimos en las mesas. En la mesa. Ajá. Ahora usted, pues quien quiera, tómelas, va. <risa> ¿Por qué te ríes, güey? Pues no, pues el que a las ver. quiera poner, pues que las ponga. Que ¿no? las ponga, va. Como lo puso Tigres al, al rescindir el contrato de Florian Tua. Sí, señor. A toda la racita que está viendo el programa, pongan sus comentarios. Dejen sus comentarios porque uh -huh. vamos a estar contestando los comentarios que ustedes nos hagan de todo lo que hemos hablado el día de hoy en este programa de las pelotas en la mesa. Y que nos den su punto de vista también. Claro, o sea, que sí nos den vale. su punto de vista porque a se lo mejor vale, se vale. tú tienes tu opinión, tú le estás tirando a Duener, yo te digo que para mí no fue error de Duener, a lo mejor habrá quien te dé la razón. No, o sea, ti. ya me dé la razón Rafa a mí. es amigo de Duener, ya. No, salió. no, no, nomás le estoy pidiendo ahí que me contrate. <ríe> o... <ríe> Que me incluye en la lista de la prensa, de los prensa fans. De los prensa fans. De los que llevan sobre. Ándale, ándale, con sobrecito amarillo. No voy a decir nombres, pero sí me topé a uno que ni siquiera es como muy relacionado conmigo. Pero yo estaba dando el tema y les digo, oye, nombre hasta sobre les ha dado. Se cae. hizo silencio y dije, ok, ya sé lo que pasó. Ya entendí, ya entendí. Pero bueno, listo, vámonos. Bye.